Hola a todos, bienvenidos a este tutorial para la identificación de la manera de interpretar preguntas en talleres, parciales y otros ejercicios que requieren interpretación o análisis. Usualmente lo que busca un docente cuando eh, incluye entre sus actividades de clase una pregunta de análisis es que ustedes extrapolen los conceptos que han sido vistos en la clase con las características o el entorno de una situación problemática, real o imaginaria, y para ello siempre da un contexto. Entonces, como ejemplo, analizaremos este taller que fue desarrollado para la clase de valoración y manejo de ecosistemas. Este taller, lo primero que contextualiza es la situación por la cual usted tiene que realizar la interpretación. Además da un contexto geográfico el cual es relevante para la interpretación del tema de clase y eh, establece una serie de condiciones. Estas condiciones van a determinar las causas del proceso que determina lo que eh, la situación que ustedes deben reflejar deben considerar y también establece el objetivo del análisis. En este caso, el objetivo es crear un plan de restauración que prevenga el riesgo de deslizamientos y avalancha para eh, que podría afectar a locales turísticos y comerciales, así como un asentamiento que está en la Ronda Hídrica Aguas Abajo. Por lo tanto, el objetivo final del proyecto que se pretende formular es eh, llevar a través de la restauración esta área deteriorada a un bosque húmedo montano, sí. entonces como ven en cualquier esquema de interpretación siempre existe un contexto y al final una pregunta eh, puntual qué elementos eh, tienen esta pregunta primero yo debo saber que es un plan de restauración segundo debo tener en cuenta eh, las características del área para delimitarlo y establecer sus actividades e indicadores y adicionalmente debe estar acorde al objetivo final del problema que es llevar esa área degradada a un bosque húmedo montaña ¿sí? entonces la este estas esta parte con, de contextualización lo que hace es definir unas condiciones o un entorno de problema y lo, lo, que nos, lo que es relevante para la, responder al, al ejercicio es identificar cuál es la pregunta, qué es lo que se pretende que se responda y adicionalmente hasta, eh, cuáles son las limitaciones o cuáles son las condiciones que debe considerar esta respuesta. Entonces, específicamente eh, aquí se pide presentar el plan que deberá tener en cuenta la legislación vigente, o sea, establece una condición adicional, además a, la, a las establecidas en el párrafo anterior, y tendrá que tener en cuenta otros instrumentos de, de ordenación o de normatividad como los que establecen los, con, eh, las entidades ambientales. Y aquí se establece una manera de respuesta. La mayoría de docentes pide una respuesta argumentativa en texto en extenso. Entonces, las respuestas argumentativas deben exponer una tesis o idea principal y luego debe ser desglosada en varias ideas secundarias que deben ser fundamentadas tanto en referencias bibliográficas como en casos o antecedentes. ¿sí? Entonces, esto sería si la respuesta fuera en párrafo. Aquí, lo que se solicita es una respuesta a manera de tabla. Entonces, para poder diligenciar esta tabla, miren que se solicita la misma, el ingreso de un soporte bibliográfico de interpretación, pero aquí se hacen dos preguntas bien puntuales. que son de carácter metodológico? Entonces, esta pregunta no es conceptual, esta pregunta es metodológica. ¿Por qué? Porque me pide que defina actividades y me defina indicadores. Entonces, la respuesta aquí no debe ser conceptual, la respuesta aquí debe ser metodológica. Entonces... Específicamente yo voy a tomar las referencias bibliográficas consultadas de otros proyectos de restauración que hayan ido de un área erosionada hasta un bosque y voy a identificar qué actividades revisó el proyecto y las voy a enumerar, ¿sí? Y luego de haberlas enumerado cronológicamente voy a revisar qué indicadores de éxito utilizar. Entonces esos indicadores de éxito los voy a colocar aquí. Entonces, miren que la respuesta que aquí se está solicitando es totalmente metodológica. Cuando la respuesta es argumentativa, como les mencionaba en el caso anterior, generalmente lo que se pide es que se explique un concepto y cómo se aplica al caso de análisis y eh, esa explicación del cómo se aplica o el por qué se aplica eh, va desglosada idea por idea y sustentada en referencias bibliográficas, pero esas respuestas van a manera de párrafos. ¿sí? Esas respuestas a manera de párrafos deben ser puntuales. Entonces, eh, vamos a seguir aquí el otro tipo de pregunta. Entonces, si buscamos aquí eh, un documento técnico, Vamos a buscar un documento en la web. Por ejemplo, aquí el Ministerio del Medio Ambiente. Miren que esta es una respuesta o un párrafo argumentativo. Dice, se cita una norma y aquí eh, establece cuál es el objetivo de dicha norma y en qué casos se aplicaría. Entonces, a partir de esto, cita un recurso que es una guía que da orientaciones metodológicas sobre ese objeto. Entonces, este tipo de respuestas que son en párrafos, yo las puedo desglosar identificando ideas principales las cuales voy a resaltar y las voy a ligar con las ideas secundarias o los argumentos. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a tomar este recurso ustedes vean que en los documentos de interés por ejemplo aquí me da aquí hay un, un artículo de un caso entonces en el artículo o en el informe técnico hay un resumen orientador de lo que trae el trabajo Y luego eh, tenemos una contextualización tanto normativa como de las características del problema. Entonces, por ejemplo, aquí hay una idea en la cual está manifestando que en Latinoamérica se observa un, un desarrollo creciente, de iniciativas de pagos por servicios ambientales que están orientadas bajo diferentes eh, principios y criterios con la búsqueda de la reducción de las externalidades o los daños que permitan el, el reconocimiento social y económico de los servicios ambientales. Y miren que aquí ya se incluye una cita bibliográfica. Esta cita bibliográfica respalda esta idea. En Latinoamérica hay diferentes iniciativas de pago por servicios ambientales. Esa es la idea principal. Luego hay unas ideas secundarias en las cuales dicen el crecimiento del pago por servicios ambientales para proteger las cuencas que proveen servicios hidrobiológicos ha sido dinámico. Esta es otra idea secundaria. Y la siguiente idea secundaria es que en las regiones andinas y mesoamericanas existe el problema del déficit hídrico de manera más marcada. Y este es el otro referencia. Entonces, si vemos, esto, este párrafo tiene una idea principal y dos ideas complementarias. Entonces, cuando se les pide una, una respuesta argumentativa o una actividad, la estructura del escrito debe estar en estos términos, o sea, debe estar cada una de esas ideas desarrolladas con su respectiva referencia bibliográfica y desglosando los argumentos que han sido expresados para responder a la pregunta. ¿sí? Eh, existen otro tipo de ejercicios que van orientados, por ejemplo, a la realización de cálculos, eh, en los cuales, por ejemplo, lo que se busca es eh, afianzar habilidades un poco más eh, prácticas y eh, para eso eh, se establecen una serie de condiciones. Entonces, dentro de esa serie de condiciones, el, lo que se delimita es qué tipo de herramientas, eh, digámoslo así, metodológicas se utilizarán y eh, digamos si serán de forma manual, si serán utilizando algún software, cuáles serán los parámetros de análisis, qué conceptos se aplicarán en la clase, eh, por cuánto tiempo desarrollarán este, esta interpretación y eh, cómo deben aplicarlo. Entonces, todas estas consideraciones operativas deben estar presentadas eh, cuando se hacen análisis numéricos. Luego, posteriormente. Eh, según el ejercicio que haya sido planteado por el docente, se puede buscar eh, que exista una interpretación de esos análisis numéricos y para ello eh, usualmente se establece una guía de evaluación en la cual se explica qué es lo que se pretende eh, alcanzar con el ejercicio de interpretación. Entonces, por ejemplo, aquí se pide que se identifique cuáles son los ecosistemas prioritarios para intervenir y adicionalmente eh, que justifique la respuesta al establecer referencias específicas, pero también eh, de acorde con el problema de análisis. Y eh, otra parte de la interpretación, corresponde a la formulación de un producto metodológico con base en los parámetros de referencia, ¿sí? Entonces, por ello se debe explicar, por ejemplo, el dónde, el cuál y el cómo se va a intervenir un área ecológica, ¿sí? Entonces, eh, ante cualquier ejercicio, lo primero que se hace es una lectura completa de las condiciones que solicita el docente en el espacio de preguntas que el docente plantee tratar de aclarar todas las condiciones que eh, se pretenden incorporar dentro del ejercicio y ojalá solicitar que exista una guía de evaluación explícita que aclare qué es lo que se pretende que se entregue como producto final del ejercicio combinadas estas dos eh, digamos acciones pues eso orienta con respecto a lo que se pretende entregar. Si el docente no quiere plantear explícitamente una guía de evaluación o eh, no lo hace de forma oportuna, eh, ustedes pueden preguntar de manera explícita que, cuáles son los productos que se deben entregar de cada una de las secciones del ejercicio, ya sean fórmulas, resultados, eh, mapas, e interpretaciones, análisis en párrafos o en tablas comparativas esquemas, mapas conceptuales, etc. Entonces eh, el docente debe ser claro en, en el producto que se pretende entregar y por lo tanto así ustedes tengan mayor claridad sobre el proceso de evaluación eh, Se recomienda que en general eh, se haga una lectura muy eficiente de las referencias ya que las referencias no deben ser un obstáculo, sino al contrario, deben sustentar los argumentos planteados. Por lo tanto, la manera más rápida de abordar un taller eh, de interpretación es escribir la interpretación conforme a lo visto en clase, con los conceptos vistos en la clase o en las actividades de clase, y después contrastar lo que usted interpretó de esa... De ese ejercicio, de esos conceptos, como contrastarlo con ejemplos de casos similares, ¿sí? Si no existen casos exactamente iguales, por lo menos casos similares, o sea, misma cobertura, mismo tipo de ecosistema, mismo país, misma especie, mismo problema ambiental, etcétera, que me permita identificar si lo que yo plasmé dentro de mi análisis de párrafo o de tabla es... Eh, pertinente y, es, y está bien estructurado. ¿Por qué? Porque si me quedo solo buscando las... O sea, si me voy primero a buscar las referencias, me puedo dispersar en el camino, porque cada referencia pues tiene temas y aspectos específicos, y después puedo perder tiempo importante del ejercicio de análisis que debió existir desde un principio. Entonces, si me salgo de los plazos, trabajo a destiempo... Y después el producto final no queda limpio, organizado, veraz, conciso y bien estructurado como debía hacerse inicialmente. Entonces, primero, revisen conceptualmente qué es lo que se dio en la clase, contesten el ejercicio como ustedes lo interpretan y luego contrasten con bibliografía. Y ya pueden adicionar aspectos más puntuales si ustedes quieren enriquecer la respuesta. Eh, de esa manera van a trabajar mucho más rápido y de una manera eficaz. Si por algún motivo el docente ha propuesto el ejercicio, pero no ha hecho ninguna explicación de clase, eh, ahí deben solicitarla y si el docente se niega a hacerla, pues debe dar algún documento de referencia donde esté la explicación. O sea, no se puede... Abordar un ejercicio sin ningún tipo de base conceptual. Las bases conceptuales son, eh, digamos, el fundamento orientador para poder interpretar casos, situaciones, problemas, proyectos, preguntas de investigación. Entonces, sin las bases conceptuales no se puede lograr esa, esa interpretación específica. Eh, espero que este tutorial haya sido de ayuda y eh, nos vemos en la próxima.